Aquí tenéis al, al script trabajando y está copiando estos documentos que se encuentran dentro de esta carpeta, como veis aquí, y en este momento los está colocando en todas estas carpetas. Espero que os surgiera Ideas de dibujar.